Harán en el desierto. Recibiré ¿De la emisión. Gracias, Yuli Escaño, presencia, Rita Tavares, Carmen Aquino, Carmen Rodríguez, saludos en visione, que Dios te bendiga. En Aquino, buenas noches. Gracias a todos y a todas por el favor de su atención. Yo decía que los países que no tomaban las medidas de lugar están pagando las consecuencias, la República Dominicana, por no poner controles. Donald Trump dijo, no, yo no creo en eso. Le dio a él y a toda su familia el virus. Se convirtió en la nación más golpeada. En un momento le dijo a la gente, úntense cloro y yétese mistolín", A nivel de broma, ya le dio. O sea, su torpeza y su brutalidad. Eh, aún teniendo un título y siendo millonario, siendo un analfabeto funcional, llevó a su país a que tenga, en estos momentos, más de 442.000 muertos. Más de 26 millones de contagiados. En orden sucesivo la India, 10 millones de mil personas contagiadas, 154.000 muertos. Brasil con mil contagiados, 225.000 muertos. Reino Unido con 3 millones de contagiados, 106.000 muertos. Así en orden sucesivo Y los países que no toman medidas, pues les pasan factura. ¿Cuál pues, factura ha pasado? Bueno, que el turismo ahora sufre un golpe pues, después de recuperarse. Durante la pandemia manejamos más dinero. Yo lo decía cuando estábamos en la pausa, pero la gente del Facebook, eh, tocando el fondo, y de Pitágoras Rafael Vargas Abreu, de nuestro Instagram, arroba Pitágoras Vargas, y para el programa, arroba tocando el fondo, tanto en Instagram como en nuestro Twitter, como en nuestro LinkedIn y todas nuestras redes sociales. Un precio muy caro. En el año 2019, 18 y 17, en República Dominicana, en remesas y los envíos y las divisas, al año más de 6.500 millones, 6.800 millones de dólares. 6.800 millones de dólares. Y durante la pandemia, en el año 2020, pareciera paradójico cuando más se dispararon las ayudas a nivel económico, porque este país vive de la divisa y por eso el turismo es un reglamento, tan, un reglón tan importante, a pesar de su informalidad. 8 mil millones de dólares, casi 800, 8 mil 800 millones de dólares. O sea, casi dos mil y pico de millones más. Entonces ahora... Como República Dominicana se convirtió en ese paraíso, porque ustedes saben dónde estuvo el secreto, que aquí no pedían pruebas ni para entrar ni para salir. Por eso la nueva cepa del Reino Unido vino aquí. Y antes de que llegara la vieja de Villarriba en marzo, con el italiano aquel que contagió a Morissetti, a al director regional provincial, a un médico, a la Dirección Regional de Salud completa, que agarró y acabó con un centro de salud privado, que agarró y acabó como el hospital San Vicente del Paúl, que abarrotó nuestra clínica, que no los recibían. Los gente de San Francisco de Macorís no era recibido ¿Dónde tú eres San Francisco? Ah, no, no, no, pero no, mira, que lo que yo tengo es una uña que se me salió. No, no, no, no, no vete para allá. Hay mucho COVID, mucho muerto. La situación no ha cambiado, ha seguido silente. Entonces el, el precio, República Dominicana lo está pagando completo. Por eso Italia, Francia, Alemania, España, no, no, cerrado. Y le dijeron a República Dominicana, no, no, no, no, no, está cerrado los no, vuelos, no recibimos uno solo. Hasta el medio abril, medio vuelo no se recibe en República Dominicana. Estados Unidos dijo, ok, recibimos, pero usted tiene que venir aquí con una prueba de PCR o de antígeno, 72 horas, no más de tres días hecha, si no, no puede entrar parado en el aeropuerto. Y así mismo el 30 de abril, los demás, ustedes saben que nuestro principal destino turístico, o sea, de la República Dominicana, la mayor cantidad, el 80% viene de Estados Unidos y de Europa. Solo un 15% lo hace de Asia, de Latinoamérica y demás. Entonces estamos pagando y vamos a pagar las consecuencias, desgraciadamente, de nuestra falta, falta de visión. Y tan grande el problema en este país que el hermano mayor de Plutarco Arias, el ministro de Salud Pública, acaba de morir por COVID-19. Me dio una lástima profunda cuando vi la carta emotiva que publicó en su cuenta de Twitter y en su cuenta de Facebook diciendo, Twitter que me crió, el que me dio el nombre, el que me inscribió en la Escuela de Medicina, y te veo partir con un gran dolor. Primero por su edad. 81 años y pico. Y segundo por los problemas. Que padecía. Y lamentablemente. Eso hizo que. Perdiera la batalla contra el coronavirus. Y si ese es un hombre que es dueño de la unión médica. Que es millonario. ministro de salud. Con acceso a la. Más alta medicina. Tecnología. Medicamento de última generación no pudo salvar a su hermano. Ya usted sabe a qué grado hemos llegado nosotros. Y seguiremos pagando las consecuencias calladito Porque esta es una nación que no tiene educación. pero no vieron a un señor ahí que ni se sabía las estrofas del himno nacional. Y ahora dice el ministro que usted no va a poder pasar si no se aprende las dos estrofas. Está soñando el pobre hombre. Pero queriendo hacer un intento de sembrar el patriotismo y de que por lo menos el himno con letra y música de José Reyes y de pues se lo aprenda. Jesucristo lo ayude. Bueno, pues entonces vámonos con lo que dice la covidianidad, la nueva normalidad y los covidiotas, señor director. Vamos al listín.